En el 2014 hice un video llamado Cosas que excitan a un hombre Fue un video bastante polémico Que hasta ahora ha alcanzado más de 7 millones de visitas Porque bueno, a muchas chicas no les gustó Que lo que mencioné sobre cosas que excitan a un hombre Fueran tan superficiales y únicamente sobre el físico femenino eh, Después en el 2018 hice un video sobre cosas No superficiales Que excitan a la mayoría de los hombres y bueno, ese fue un poco más aceptado porque no me enfoqué tanto en el físico. Eh, y bueno, en esta ocasión me pidieron que hiciera un video sobre cosas que no excitan a la mayoría de los hombres. Eh, y bueno, este video no sé si les va a gustar o no, porque con estos temas siempre son un poco polémicos. Pero lo que sí quiero que tomen en cuenta es que cuando se habla de excitación sexual masculina, puramente excitación, sin, sin envolver uh, sentimientos, relaciones, amor, etc., etc. Es evidente que las cosas que se van a mencionar son únicamente sobre el físico femenino o sobre acciones sexuales que la mujer puede hacer. Pero no me pidan que diga... Uh, que, que no me pidan que diga, ah sí... A un hombre le excita una mujer inteligente. Porque no, no es verdad. Una mujer inteligente atrae, sí, enamora quizá, sorprende, nos hace sentir orgullosos, pero no excita. Si tú estás con tu pareja viendo la televisión y de repente sientes como que, ay, me gustaría tener un poquito de sexo con mi novio, con mi esposo, lo que tú quieras, y te pones a platicar sobre la teoría de universos paralelos en la física cuántica, tu novio te va a escuchar y va a estar súper atento e interesado y le va a sorprender que puedas platicar de sus temas, pero definitivamente no vas a provocar que algo sexual se encienda dentro de él. No va a suceder. ¿Ah? Yo sé que para muchas chicas es bastante um, sensual cuando un hombre puede platicar de cosas intelectuales, pero no sucede lo mismo con los hombres. ¿eh? Entonces, tú puedes platicar de física cuántica con tu novio y te va a escuchar y va a estar tan atento y va a estar súper orgulloso de ti, pero eso no le va a hacer ¡Ay, quiero tener sexo en este momento porque me encanta que hables de eso! ¡No! ¡No va a pasar! Entonces, ser inteligente sí, atrae, enamora, lo que tú quieras, pero definitivamente eso está muy aparte de ser excitante, ¿ja? entonces vamos a empezar con cosas que no excitan en caso de que no se pueda cumplir con las que excitan, por lo menos trata de evitar las que no excitan para que las cosas fluyan vamos a empezar con el número uno, es la falta de seguridad cuando quieres ser sensual ¿ja? sobre todo cuando um, digamos que intentas darle un baile sensual a tu pareja y no lo haces con la seguridad suficiente entonces como no lo haces con la seguridad suficiente y dudas de ti misma tu baile tu striptease lejos de verse sexy y de excitar a tu hombre probablemente le va a dar risa ahora eso no significa que no va a querer tener sexo contigo pero pues sí, o sea, va a soltar la carcajada quizá y después trate de hacer algo más para volver a meterse en en el ritmo de la intimidad entonces si vas a hacer un baile erótico hazlo con toda la confianza practica antes de que lo hagas y hazlo con toda la seguridad porque la seguridad es lo que va a reflejar la sensualidad el número dos es el exceso de vello corporal chicas por décadas si no es que siglos las mujeres se han depilado porque eh, pues, evidentemente es una cuestión de estética, sí, pero también porque nos gusta. Biológicamente las mujeres tienden a tener menos vello corporal que los hombres. ¿eh? No, es muy difícil ver a mujeres con barba o con eh, vello en el pecho. Eso es porque la hormona testosterona es mucho mayor, mucho más alta en los hombres que en las mujeres. Entonces, cuando una mujer tiene exceso de vello, hay que controlarlo porque si no, bueno, resulta que un hombre al estar con una pareja con exceso de vello puede sentir que está con un hombre. Obviamente estamos hablando de que si te llega a crecer barba y, y mucho vello en el cuerpo. Um, ahora debes tener mucho cuidado, muchas chicas se depilan todo el cuerpo. Si usan láser está perfecto, pero si usan eh, rastrillo o si usan eh, la cera, eh, los vellos generalmente son muy muy muy muy muy delgaditos, no se ven en la, en la mujer. Entonces si tú empiezas a usar rastrillo o a usar cera, el vello empieza a hacerse más grueso y más grueso y más grueso y lo que antes no se veía tanto puede llegar a verse demasiado si lo haces mucho. Entonces trata de únicamente eh, pues remover el vello corporal de las zonas que son más importantes como las piernas, la área del bikini, etc pero si tienes vello en los brazos, si tienes un poco vello en la espalda o sí, pero es muy delgadito, déjalo, no hagas nada porque lo único que vas a provocar es que se haga más grueso y entonces se va a ver más, se va a notar más eh, de repente si sí es un poco sensual que nuestra chica tenga esos vellos delgaditos eh, super super delgaditos que no se ven de hecho eso nos ayuda porque de repente como que le soplas los vellitos y son como, eh, es como provocar una sensación en la piel de tu pareja que puede ayudar en la cuestión íntima, ¿ok? Pero si tienen exceso de vello, bueno, hay que manejarlo, hay que hacer algo al respecto. Número 3. La ropa interior inadecuada. Y no me refiero a que tú tienes que estar usando todo el tiempo ropa interior súper sensual. Si quieres hacerlo, está perfecto. Pero, eh, vaya, yo entiendo que... Entendemos que hay eh, ropa interior mucho más cómoda que otra por lo que no exigimos, no pedimos que siempre tengas una super lencería pero sí es importante que cuides que tu ropa interior esté en buen estado incluso si usas esos, esas panties que son así de, de abuelita porque a lo mejor estás en tus días o porque a lo mejor estás, no estabas esperando eh, tener un momento íntimo con tu pareja y de repente pasó bueno, incluso si usas no este tipo de prendas está bien solo que manténlas limpias, en buen estado, que no estén desgastadas, que no estén rotas que se vean al menos bonitas, ¿no? O sea, puedes usar la ropa interior que se te venga en gana pero que se vea bien, que se vea presentable eh, no es excitante de repente quitarle la ropa a nuestra pareja y de repente encontrarnos con una ropa interior que está desgastada, decolorada, eh, que tiene hoyitos, que está a punto de romperse, que eh, ya está, se ve más vieja que no sé, lo que sea. Eh, eso no definitivamente no es algo que nos excite. El número cuatro es esperar que los hombres hagamos todo. ¿Ah? el sexo es cosa de dos, es importante que los dos tengan participación en él. Entonces, cuando una mujer de repente llega, se acuesta y espera que el hombre haga todo, sí, el hombre lo va a hacer muy contento y a lo mejor se va, a, va a tener una buena noche, pero pues no es algo que realmente nos excite. O sea, vaya que podemos vivir con eso, pero definitivamente no es algo que digamos ¡wow! Está ahí acostada esperando a que yo haga todo, eso me prende muchísimo. No, no, simplemente no. El número 5 es la inseguridad. Y esto se nota más cuando una mujer dice o prefiere no hacerlo con la luz prendida. ¿Por qué? Porque está insegura de su cuerpo. Si un hombre ya está contigo en la cama y te quiere quitar la ropa, créeme, ese hombre ya te analizó, te escaneó. Te, y checó cada parte de tu cuerpo cientos de veces antes de llegar a ese punto. Ya te imaginó de mil formas. Entonces, el hecho de que tú empieces a jugar eh, de un modo inseguro y no quieras que te vea el cuerpo porque, ay, te sientes insegura, es demasiado tarde para eso. No, te, no debes preocuparte por eso porque a él no le importa. En ese momento, él lo único que quiere es estar dentro de ti. Entonces, olvídate de... Cualquier inseguridad que tengas y simplemente déjate llevar, si le gusta, si hay que hacerlo con, con la luz apagada o prendida o a medias, déjalo o lleguen a un arreglo, pero no empieces con, ay es que no quiero que me veas el cuerpo porque no sé, cualquier cosa, porque eso definitivamente no excita a ningún hombre. Y si tienes inseguridades con tu cuerpo, entonces la mejor forma de solucionar eso es mejorándote a ti misma. Cambia tu estilo de vida, cambia tus hábitos alimenticios, cambia tu, la actividad física que realizas día a día, cambia tu estado mental, cambia algo, mejórate constantemente y verás que esa inseguridad se va por la ventana. Número 6 es querer o más bien hacer, hacernos sexo oral por obligación. No estás, nadie está obligando a hacer absolutamente nada y si alguien te está obligando a hacerlo necesitas pedir ayuda ya. Entonces, si estás con alguien, no hagas las cosas simplemente porque crees o porque te sientes con la obligación de hacerlo. Si un hombre te da sexo oral y tú no quieres, no tienes que regresárselo. Él decidió y fue su eh, elección darte o darte placer allá abajo con la lengua pero si tú no sientes a gusto, si tú no quieres hacerlo no tienes por qué hacerlo no se trata de te pago con esto y me regresas lo mismo, no es algo que debe disfrutarse y si un hombre de repente llega a notar que está haciendo las cosas solo por obligación eso es un no no no no para nada excitante y bueno la última probablemente hay muchas más pero estas son las que creo que son más importantes la última es Comparar eh, el cuerpo de tu pareja o cómo hace las cosas con otros hombres. ¿A ti no te gustaría que él dijera, ay, mi exnovia tenía las nubes más grandes, pero bueno, está bien? O, ay, mi exnovia se movía así, pero eh, está bien. O, no sé, cualquier cosa. ¿No te gustaría? Bueno, a nosotros tampoco nos gustaría que tú hicieras eso. Entonces, evita, por cualquier medio, cualquier comparación de tu pareja actual con cualquier otra pareja. No importa si tuviste sexo con Superman, con Leonardo DiCaprio en sus buenos tiempos o con Brad, no sé, no importa. ¿Ah? No puedes compararlo. Puedes decirle, puedes darle eh, cierta, digamos, um, información sobre lo que te gustaría hacer o lo que te gustaría que él hiciera. Oye, me gusta cómo haces esto. Oye, me encanta que haces esto. Oye, ¿podrías intentar esto? Oye, ¿qué tal parece si hacemos esto? ¿Sabes? Son sugerencias, pero no es lo mismo que comparar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y bueno, como bonus, ahorita que me acabo de acordar, eh, otra cosa que tampoco excita a un hombre es fingir. ¿Ah? Uh, muchas mujeres piensan que los gemidos excitan a un hombre, de hecho en uno de mis videos yo menciono que los gemidos nos excitan, pero no hay que confundir esto. Eh, nos excita los gemidos porque es una señal para nosotros de que estamos haciendo disfrutar a nuestra pareja pero tienen que ser gemidos genuinos gemidos fingidos y si, sobre todo si nos damos cuenta que, que fingen eh, simple y sencillamente nos va a apagar completamente todo porque nos vamos a dar cuenta que estás fingiendo porque realmente no lo estás disfrutando y entonces eso nos pega en el ego y sobre todo por la cuestión de que de que quieres fingirlo quizá para terminarlo pronto o porque no estás disfrutando entonces no es bueno que lo finjan no traten de hacerlo para excitarnos más tienen que ser genuinos porque eh, es muy fácil darse cuenta cuando una, cuando una mujer está fingiendo algo quizá para cuando los hombres son un poco más jóvenes y no muy experimentados, quizá no sea tan fácil. Quizá digan, ah, está gimiendo mi chica y eso es todo. Pero no, eh, alguien que sabe un poco más, se da cuenta y tiene en mente que, aparte de los gemidos, también existen reacciones corporales que son incontrolables. Eh, los músculos empiezan a tensar, empiezan a hacer contracciones, eh, las, las chicas empiezan a... Um, incrementar su latido del corazón, la forma en la que respiran. En fin, hay una cantidad de cosas que en conjunto nos dicen si la mujer realmente está disfrutándolo o si lo está fingiendo. O sea, entonces, si una mujer está, todo su cuerpo está normal y de repente empieza a gritar como loca, evidentemente no es real. Y si nos damos cuenta de eso, es algo que no nos va a ayudar en lo absoluto. ¿Eh? además de que tampoco te va a ayudar a ti porque eh, si tú le haces creer a un hombre que estás disfrutando y no estás disfrutando el hombre va a decir ah ok, lo que estoy haciendo está bien no tengo por qué cambiarlo no tengo por qué mejorarlo porque eso es suficiente entonces tú solita te estás limitando a que el hombre se mejore para hacerte disfrutar y entonces el sexo nunca va a mejorar, ¿vale? Bueno, ahora sí, eso es todo Espero que el video les parezca interesante de algún modo Si les gustó den like, si no den dislike Pónganme por qué no les gustó Suscríbanse aquí arriba para recibir notificaciones de futuros videos eh, Compártanlo y déjenme en los comentarios si tienen alguna otra idea De cosas que no existen los hombres Y chicas, ustedes también pónganme en los comentarios cuáles son las cosas que los hombres hacemos que a ustedes no les excita pero para nada vale? Eh, y bueno si quieren platicar conmigo, mandar mensaje, preguntas, sugerencias, lo que sea pueden seguirme en instagram o en tiktok vale? cuídense mucho nos vemos pronto chao chao chao